Bueno, sí, sí parece, a mí, a mí realmente me molesta, a mí me molesta la injusticia, me molesta la pobreza extrema a la que se somete a millones de personas, me molestan las guerras, me molesta un montón de cosas, pero hay alguno que ha decidido que para que todo eso no le importe es mejor que le moleste Bildu y entonces centran todo en, en la existencia de Bildu, porque en realidad lo que les preocupa de Euskal Herria a Bildu no es siquiera lo que decimos, a Euskal Herria a Bildu no les preocupa, ni lo que decimos ni cómo lo decimos, porque además yo creo que si alguien repasa vídeos nuestros verá que podemos ser muy contundentes a la hora de expresarnos, pero que somos bastante respetuosos con quien piensa diferente a nosotros. Yo a las personas las respeto, a todas las personas. Las ideas las combato, si no estoy de acuerdo. Y en ese combate de ideas puedo ser duro, pero yo jamás traspaso los límites de, de ese combate dialéctico para traspasarlo a, a la herida personal. La extrema derecha y la derecha lo hacen mucho probablemente para ocultar sus miserias argumentales. Pero detrás de ese movimiento, como digo, lo que existe no es que les moleste lo que hacemos o lo que decimos, les molesta que existamos, porque la existencia de Euskal Herria Abildu Bildu determina que por más que han intentado hacer para acabar con el independentismo de izquierdas y el soberanismo de izquierdas en Euskal Herria, y lo han intentado de mil maneras, y las cloacas, amigos de Podemos, con todo el cariño y desde toda la solidaridad, no nacieron ayer, con todo lo que han intentado no han podido acabar con una expresión y una pulsión de una parte del pueblo vasco que vertebra o que vehiculiza su anhelo de tener un Estado propio y de construir un modelo de sociedad diferente al que soportamos y sufrimos, y esto somos iguales que cualquier ciudadano del Estado español, para construir una nación libre y soberana, de hombres y mujeres libres e iguales. Esa idea que se ha mantenido a lo largo de décadas y no siglos y lo han intentado por tierra, mar y aire, acabar con esa idea y nuestra existencia y nuestra presencia aquí a ellos les recuerda que no han podido y yo les diría que no han podido ni podrán.